Día. nos encontramos desde la distribuidora de huevos San Francisco ubicada acá en el Cantón Quevedo, el lugar donde ya podemos ver se encuentran abastecidos de este producto. Vamos a conversar aquí con su representante. ¿Me ayuda con su nombre? Francisco Ramón. Eh, don Francisco, cuéntenme sobre ya el abastecimiento que presentan ustedes al día de hoy. Bueno, gracias a Dios este, ya por fin, a la, después de 17 días de estar totalmente desabastecido de lo que es mi depósito, eh, ya eh, contamos con algo de, de producto, ¿no? Eh, teníamos un carro en camino eh, que prácticamente se ha demorado 3, 4 días en llegar eh, tratando de conseguir directamente lo que es la granja de nuestros mismos proveedores porque nosotros eh, no caímos en la especulación ¿no? en lo que se presentaban personas eh, que nunca han trabajado con huevos conseguían eh, no sé cómo lo hacían pero eh, era muy exagerada la, que era la, la cuestión de, de los precios ¿no? Eh, hemos ido directamente con la misma gente que, que normalmente nos abastece pues y, y gracias a Dios se logró pasar ayer prácticamente en la tarde Ya estuvieron acá porque iban avanzando de a poco ¿no? Y entonces poco a poco iban avanzando los tapes Esperando, anocheciéndose en frío, en problemas, en lluvias y todo bueno. Pero gracias a Dios ya ya llegó el producto Y, y como ustedes saben, pues ya eh, esto del paro se ha terminado pero, lamentablemente, las consecuencias en cuestiones de lo que es avícola quedan muy afectadas, ¿no? eh, A nivel nacional, pues, sabemos que hubo mortendad de aves, eh, la alimentación en estos últimos días prácticamente fue eh, muy insuficiente para las aves. Esto aquí hace que eh, la producción normalmente del producto reduzca en su capacidad máxima, ¿no? O sea, la baja de postura... Eh, quizás ahorita no se note, porque hay algunas granjas que todavía tienen represado huevo, están sacando, y lo están haciendo de forma rápida porque todo el país está desabastecido. Entonces, en cuestiones yo creo que dos, tres, o máximo una semana, pues ya las granjas estarán normalmente ya eh, en su producción normal, y ahí veremos nosotros pues el el cómo quede en realidad el problema de, de, de los huevos. Sí. Pero ahora se registra otro inconveniente, o sea, los precios, los precios, a ¿cómo están en estos momentos? Bueno, eh, como les digo, esto de aquí igual no es que... Eh, por favor. Eh, eh, normalmente, pues, eh, ustedes saben que habían precios muy elevados, y nosotros actualmente ahorita aquí al público estamos distribuyendo ya en un valor de 4.50 la cubeta. Claro que ya a nivel de comercio pues siempre eh, a nuestros grandes clientes pues estamos haciéndole un pequeño descuento que es lo mínimo que, que se puede hacer, sí. Muchas gracias, amigos del de día, Esa ha sido la información que les hemos podido llevar desde acá, de Huevo San Francisco, lugar donde ustedes ven, ya se encuentran abastecidos y el personal se encuentra laborando. Gracias por seguirnos. No olviden revisar nuestra página web, www.aldía.com.es.